Hola, hola queridas amigas, muy buenos días, buenas noches, buenas tardes en el horario que nos estén viendo Mi nombre es Karina Parra, soy directora de ventas Parfum de Parfum Y hoy eh, voy a entregarte este contenido para que puedas hacer seguimiento de una manera mucho más rápida a tus pedidos Quiero enseñarte que hoy la, te la tecnología nos lleva a nuestro celular, por eso estás viendo la pantalla de mi celular, Esta, eh, nos lleva eh, avances, nos lleva a hacer las cosas mucho más fáciles, y estoy súper contenta porque a través de la recomendación de una de nuestras socias en nuestro valiosísimo grupo de WhatsApp, hemos descubierto una nueva aplicación para hacerle seguimiento a nuestra encomienda con el pedido que lleva dentro, Así que quiero compartirles a ustedes esta aplicación para hacernos mucho más fácil eh, el hecho de hacer seguimiento a nuestra encomienda y saber en todo momento en dónde estás e incluso que nos lleguen notificaciones. Así que atenta y este es el momento para recomendarte que vayas a la parte de suscribir en mi canal de YouTube y te suscribas para que este y otros videos con mucho contenido de valor puedan eh, ser avisados una vez, inmediatamente cuando lo subas y vas a tener la información lo antes posible, suscríbete y al lado hay una campanita que tú le haces clic y te va a dar las notificaciones cada vez que suban los videos a YouTube para que seas la primera en verlos y enterarte de las novedades. Pues bien, ahora vamos a lo nuestro, vamos a ver esta aplicación, la vamos a estudiar y primero la vas a buscar en... App Store, aquí la estoy buscando, Play Store, perdón, van a abrir Play Store y van a buscar Urbano y te va a aparecer acá arriba Urbano 360, van a darle clic y van a colocar la opción Instalar. Como yo ya la tengo instalada, voy a colocar Abrir. Y va a abrir la aplicación Urbano, en donde van a poder rastrear el envío, que es eh, el botón blanco que aparece en la parte eh, baja de la pantalla que dice rastrear envío. Pero además, acá arriba, a donde hay tres líneas, aquí, tú puedes eh, colocar en centro de notificaciones. te va a pedir ahí el email. Tú vas a poder... vas a colocar ahí el email y te va a ir dando las notificaciones eh, antes de que llegue tu pedido. ¿Ya? Creo que ahora no me está dando la opción. Pero, por ejemplo, tú vas a colocar ahí tu código que siempre empieza con W, Y, B y un numerito y vas a poder dar, buscar, ¿ya? Y ahí te va a decir, te va a dar toda la orientación sobre tu pedido, dónde está, cuándo llega y no pueden olvidar que cuando dice en, en camino al domicilio ya es porque tienen que esperarlo, tienen que esperarlo y... Eh, está pronto a llegar al domicilio quiero mostrarles que está ahí rastrear a donde van a ingresar su orden de transporte la que pedimos con el root al call center o a mi whatsapp, vamos a ingresarla ahí y después vamos a poner el centro de notificaciones en donde van a ingresar sus datos, a lo mejor los míos no se ve ahora porque los ingresé temprano pero cuando ustedes instalan la aplicación, ahí les da para que puedan, eh, puedan colocar sus datitos, así que bien pues chicas ya tenemos una herramienta más en donde hacerle seguimiento a nuestros pedidos, estoy yo súper contenta porque siempre era, eh, era una preocupación saber qué día llegaba, si lo esperaba en la casa o no, en cambio acá ustedes ya van a poder eh, saber en todo momento. Eh, dónde está su pedido y además hay una opción que dice localizanos en donde dan los mapas en donde están ubicados, por ejemplo yo que estoy en la quinta región ahí me marca un puntito rojo en donde están y me dice que en la calle Simón Bolívar 427 que está abierto de las 8.30 a las 18.30 horas, me da el teléfono y me da correo electrónico muchas veces nosotros no sabíamos a quién ubicar eh, y ya ahí tenemos algunos datitos que nos pueden ayudar ven y ahí también están los puntos de todo el país ya a mí me muestra el más cercano así que creo que es una súper herramienta para que podamos rastrear y hacerle seguimiento a nuestro pedido para darle con seguridad a nuestros clientes una fecha de entrega. Eh, ahí en contacto, eh, crea un correo electrónico directo al contacto que habíamos visto anteriormente, ¿ves? se conecta con, nuestro, con nuestras redes sociales, en este caso con mi correo electrónico, inmediatamente le puse contacto y me abrió el correo para enviarle un mail en caso que yo tenga X duda. ¿Ya? Eh, el rastreo del envío te permite ingresar el código, la orden de transporte para hacerle seguimiento. Envío con marca, creo que, que es para cuando son empresas y el centro de notificaciones es cuando tú tienes un pedido y necesitas rastrearlo. Quizás con una orden. a, ver, ya, voy a intentar Tener un roque seguimiento. Acá. Yo voy a copiar. Cuando yo no solicito información sobre sus pedidos, yo voy a copiar, copiar este roque de seguimiento y le voy, no voy a crear Buscar. ¿Ven? Ya, mira, aquí me, les voy a mostrar la información. Este es un pedido que hice yo y que lo envié a Antofagasta. Entonces, me dice que va de origen de Santiago Antofagasta, que se admitió, o sea, que se subió al camión el 18 de marzo, y que, a quien va dirigido, la dirección, y el contenido del envío es la caja. Entonces, dice que él remite la guía electrónica y, e indica que arribó a destino, acá. Solicitud de servicio, la, eh, admitido en origen, despachado a destino, y arribado de a destino, o sea está en la ciudad. ¿Sí? Aquí está el historial del tránsito y donde dice más dice marcar para seguimiento, notificaciones, reprogramar visita o historial de tránsito. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero una notificación cuando mi envío arriba a mi ciudad de destino, cuando mi envío está en tránsito para la entrega cuando mi envío se ha entregado, cuando mi envío no pudo ser entregado o cuando mi envío está a una hora aproximadamente para llegar. Yo creo que esto es lo que a mí me interesa más. Entonces voy a ingresar mi correo ¿ven? y el teléfono. Más 569, 9794545 8 9, 9. ahí estamos y le pongo guardar. Entonces ahora volvemos y voy aquí a centro de notificaciones y cuando este pedido que rastree esté a una hora de llegar a mi casa me va a enviar la alerta que programamos aquí en notificaciones. ¿Ya? Ahora para marcar seguimiento, dice, tu envío se marcó para seguimiento. ¿Ya? Así que chicas, encuentro que esto es súper valioso. Tenemos en nuestro celular eh, minuto, minuto. El, el estado de, nuestro, de nuestra encomienda, el estado de nuestro envío y podemos darle una respuesta clara a nuestros clientes. ¿ya? Así que ustedes pudieron ver ahí todo el proceso en donde fuimos aprendiendo juntas a cómo rastrear por la aplicación que podemos instalar en nuestro celular eh, y hacer el seguimiento en vivo y en directo, minuto a minuto de nuestra encomienda. Así que las invito a descargar la aplicación Urbano 360 en su celular y cada vez que necesiten rastrear un pedido pueden solicitar al call center 600 600 0066 la orden de transporte para poder hacerle seguimiento en la app o bien ustedes me envían un whatsapp y yo les consigo la orden de transporte para que puedan hacer el seguimiento. Como van a tener la aplicación en su celular ingresan la guía y ya van a rastrear el pedido. Pero no tan solo lo van a rastrear, sino que también van a poder configurar las notificaciones en la campanita donde dicen notificaciones, ahí, para saber cuándo mi envío arriba a la ciudad, cuándo mi envío está en tránsito para entrega o cuándo mi envío se ha entregado. Si es que va a, va a recibir un tercero, tú pinchas aquí, cuándo mi envío se ha entregado. Porque así... Tú puedes ir donde esa persona que te iba a recibir la encomienda y pregúntale si ya llegó y tú, y tú tienes la certeza de que sí, porque fue entregado a ese tercero, ¿ya? Es algo súper útil, así que les invito a descargar la aplicación a todas las socias que ocupan Urbano Express para que tengan la información fidedigna y minuto a minuto sobre sus pedidos sobre la entrega de su encomienda. Chicas, espero que sea muy de su agrado. Esta, eh, este video creo que es un aporte 100%, así que hoy me despido de ustedes con un aplauso y con, eh, bueno, y con ese, ese sentimiento de la misión cumplida, de que tenemos algo, un contenido de valor súper importante que podemos compartir para las que son líderes con nuestros equipos con eh, nuestras socias a lo largo de todo el país para hacer el tema del entrego, de la recepción de los pedidos algo más fácil, algo menos engorroso, algo menos nervioso porque muchas veces eh, no tenemos la información suficiente y esta, esta cosa del proceso del envío nos, nos pone muy nerviosa pero ya no, ya tenemos la información a mano, la tenemos disponible y espero chicas que le pongan un gusto a este video si sí. es mira. Y que se suscriban al canal para que tengan todas las novedades. También lo vamos a compartir en Facebook. Así que si están viéndolo por Facebook, eh, colócanos ahí un corazón. O una manito hacia arriba, un dedito hacia arriba. Porque eso nos, nos va a motivar, me motiva a mí también. Hacer nuevos videos y estar constantemente buscando nueva información que te pueda ser útil. Se despide. Cariñosamente, Karina Parra, directora de ventas, Parfum de Parfum.